Un saludo desde Alicante, soy César Juan y te doy la bienvenida a Activa tu Poder. Hoy empezamos con la primera parte. En esta primera parte eh, lo que vamos a hacer va a ser pensar, mmm, hablar, hablar de poder, pensar un poco qué es el poder y para qué quieres tú este poder, para qué utilizarías este poder que vas a desarrollar. Eso de todas maneras se trabajará más adelante. Hoy en lo que nos vamos a centrar concretamente es en la base sobre lo que va, la que vas a construir tu poder personal. Hoy sentarás las bases para que tu poder personal pueda crecer y expandirse. ¿Por qué hacemos esto? Porque muchas veces la gente fuerza mucho el, la consecución de poder, consigue una pequeña parcela de poder a base de poner mucha tensión y toda su energía ahí. Eh, ¿Qué pasa con eso? Pues que es un poder cojo, que en un momento ¡baf! se cae, hace falta toda la energía ahí para que pueda mantenerse. Nosotros lo que vamos a hacer es sentar una base de forma que tú puedas, digamos, eh, instalarte ahí para que desde ahí tu poder crezca y se expanda. Lo vas a hacer entonces desde la distensión y no desde la tensión, desde el dejar fluir lo que tú eres en lugar de intentar forzar las cosas que no son. Entonces, eso... Es lo que haremos hoy. Sentar las bases de tu poder personal. ¿Cómo lo harás? Pues vas a hacerlo pensando en cuáles son las cualidades que desearías tener. ¿Por qué? Porque es desde estas cualidades y desde su desarrollo, desde el que todo fluirá. Esas cualidades son las que conforman tu ser esencial. Cuando te instales ahí en tu ser esencial y vayas creándolo, vayas dejándole salir, más bien, es decir, está ahí, pero normalmente lo tenemos aquí, escondido, cerrado, sin dejarle salir. Cuando le vayas dejando salir, todo irá saliendo con ello. Tu poder está encerrado junto con tu ser esencial. Tendrás que dejar salir a ambos. Es sencillo, parece como... Puff, no, sencillo. Eliges las cualidades que quieres que te caractericen y, digamos, te alineas con ellas en lo cotidiano para funcionar desde ahí. Lo vemos. Un beso.